Me tiene hasta la polla el OBS Cuatro veces que he grabado este puñetero vídeo Y no me deja ampliar la página O sin páginas, ya me lo sé de memoria, cojones Nuevo vídeo en el canal, un nuevo vídeo más que especial Otra vez en mi canal, en el canal de Ruidos, me voy a colocar Y hoy tenemos un nuevo vídeo de... New World, el primer vídeo de New World, estoy súper contento de traer este contenido, tengo muchísimas ganas. No tenía tanto hype en un juego desde que salió el Fallout 4, así que echar cuentas atrás cuánto tiempo llevo sin tener este hype. Miro para allá porque allá tengo la pantalla, entonces me gusta verme porque tengo un pelo de monaguillo bastante interesante. Eh, llevo mucho sin subir vídeo, pero con New World se viene todo todo el contenido que puedo. Voy a resumiros hoy lo que ha sacado New World, lo que han dicho sobre la beta, cómo jugarla porque no es tan sencillo como parece. Y, y nada, poco más. Abajo en la caja de descripción, en la box esta, como se llame? tenéis lo, los tiempos, ¿vale? En plan, queréis ir directamente a lo de la beta, pues a la beta Queréis ir directamente a la explicación de lo que viene en la beta A la explicación, a la despedida, para la despedida Al spam este que estoy haciendo al inicio Y el todo el puto relleno de mierda, pues al lleno, tío En resumen, vamos dentro del vídeo Os voy a explicar eh, Como veis, estoy en el ordenador Cómo jugar a la beta directamente Cómo lo tendréis que hacer La beta empieza el día 8 Si no recuerdo mal, a ver, espérate que mire no, el día 9 empieza la beta, ¿vale? Pues el día 8 a partir de las 4 de la tarde Hora España, ¿vale? Los que seáis de otro país, pues convertid la hora y punto Tenéis que entrar a Steam Si estáis en Steam Voy a hacerlo desde inicio para que veáis cómo se hace total Le dais a tienda y una vez en tienda entráis en New World ¿Vale? Muy sencillo ¿Veis mi nombre de Steam? Pues si alguien quiere agregarme para jugar, aquí puedo Yo lo tengo comprado Ahora también diré una cosa sobre la gente que lo tiene comprado y donde veis que pone aquí precomprar, precomprar World of Rocks, no sé qué. Aquí aparecerá otra opción. Que se llamará New World Play Test. Y te pondrá aquí en verde solicitar acceso. Gratis. No valdrá y Esto se puede pedir desde las 8, de, desde las 4 del día 8 hasta las 12 horas de ese mismo día. ¿A qué me refiero? Si el día 9 tú quieres jugar a la beta abierta, no tienes. No puedes. ¿Vale? O sea que tenéis que estar atentos del día 8. En cualquier momento que tengáis libre, poderá aplicar la beta, ¿vale? Porque si no, no vais a poder aunque deberían hacer alguna otra cosa que también explicar un poco más para adelante, aunque el vídeo va a durar muy poco, lo voy a intentar hacer lo más corto posible para no que no se haga pesado. Y nada voy a explicaros un poco por encima, la beta viene en los mismos idiomas que viene en la beta cerrada va a venir inglés, polaco, portugués, español chino mandarino y kazajistán, no sé todos los idiomas que tú quieras. No creo que haya un polo cabiendo en este vídeo, pero si hay un polo cabiendo en este vídeo, que te jodan, también está en tu idioma. Y poco más, eh, también han dicho que esta beta es para corregir bugs y errores que había en la beta cerrada, pero. El error que más me jodía a mí, que eran las colas, que había veces que para jugar en un servidor que hubiera más gente, estuviera más movidito, te tenías que comer una cola así de larga y así de gorda, que parecía un kebab durum. Eso se ve que no lo han corregido de momento, la capacidad de los servidores es la misma. Pues habrá mucha gente más con la beta abierta, que será gratuita, no sé si tendrá ningún tipo de prioridad la gente que ha pagado el juego. No sé si habrá algún tipo de, de distinción, no sé cómo decirlo, pero ojalá haya algo porque, hostia, yo que me gasta 50 pavos y lo tengo comprado desde hace dos o tres meses, pues yo qué sé, tío, dejarme jugar. Y nada, eh, poco más, ¿qué más han dicho sobre la beta? La nota del parche no está, no han dicho qué errores han corregido ni qué bugs hasta el día que salga eh, la beta, o sea que habrá que esperar a que salga la beta para que diga los bugs. Y no hay ningún tipo de penalización por contenido, o sea, si eres streamer, youtuber, tiktoker, instagramer o subes vídeos en MySpace, puedes subir lo que te salga de los cojones de New World, no hay Ningún tipo de penalización, ningún tipo de, de, de censura, ¿vale? No es Avengers Infinity War esto, ¿vale? Es un videojuego de Amazon y punto. Y además que la venta cerrada se pudo, o sea, ¿cómo no se iba a poder abierta? Y eh, nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que disfrutéis de New World. Que vamos a estar por Instagram, por Twitter, por todos los lo haciendo directo, ¿vale? No, por Twitch solo. Pero si queréis pasaros, os lo recomiendo. Tenéis en la descripción también los links de mis social media. Se dice así, ¿no? Y nada eh, Lo siento por no subir tanto vídeo No estoy metiendo más relleno, siempre meto relleno, no me gusta Pero es que me gusta hablar con la cámara Porque soy muy egocéntrico y muy hijo de puta Tengo muchos tacos y no monetizo vídeos por insultar Pero es que me suda los huevos eh, Que nada, que os quiero mucho a todos y a todas Que me encanta lo que me dais que Espero que, aunque hoy ahora cambio de juego de shooters, cambie directamente a un puñetero de MMO, que me encanta porque es un Dark Souls, un World Warcraft, un tu puta madre Black Panther que estoy juntado aquí, que han hecho un hijo una batidora y ha salido como el aquí pues imagínate si estoy con ganas. Así que nada, espero que disfrute de la beta, espero que disfrute del vídeo, espero que disfrute de mí, que yo disfruto de ti. Un besazo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós guapos y guapas.